pero lo pues que está dice está que bien. se lo voy a comprar todo ya no va a tener que preocuparse por secarnos, nada Yo ya se me hace seco, vea los pero ¿cuánto vas a tardar en buscar que alguien más te lo compres? si ya no, te lo recibieron yo el otro día voy a comprar todo, de una vez pero, pero aquí no tengo de una bueno, vez bueno, el dinero y te lo llevas todo, está bueno pues porque lo Ay. necesito mucho bueno, ya compré el café de toda la región, nadie más tiene café, Intermediarismo con yo tú mismo ¿Tale? ya pues, venta de pásale, pásale, tenemos café ah, orgánico de café, ¿Ah, cómo es este? te lo estamos dejando en 300 pesos mire, ah, sí, sí. sí, este café lo que tenemos nosotros es un trabajo colectivo, nosotros hacemos todo el café, es 100% orgánico y está te sí, traigo usted, usted temen... trae un mejor significa... café, yo soy productor directo, le voy a dar muy presto. Pero en 140 aquí hablando. 140 es el kilo. 140. 140, Espérense, espérense, espérense, Esperen, esperen, esperen, se lo voy a dejar en 100 pesos. Se lo dejo en 100 pesos y aparte le voy a regalar este otro trobesito de café. Para que vean que lo estimo. Hasta se lo dejo sin meses, sin intereses. Tienes el campeón, nada más, al 0%. Llego bien su casa y le vale. cobro. ¿Dónde creemos? ¿Dónde creemos? No va a ser una oferta más para Que el 110 es el último precio. A ver, 110, ¿sí? 110 se lo pago de una vez, ya.